Uh -huh. Uy. Vaya nochecita para contar historias, eh. Sientos de anda y observa las estrellas. Pues esta historia merece la pena. Al sur del cielo, muy, muy al Doctor Strain, el, el Metal Hell Racing. Un arma muy especial Un juego de, de, de ritmos, pero a, me, o sea, copiando un poco al Doom. Está al mayor al infierno de la misma forma que se mete Ey, no sabía eh, ni eh, cómo ni el porqué Está gracioso. Mirad los Yoris por ahí. <ríe> ¿Cómo está yendo al tarde, campeón Cali 6? Pasa que estaba en el Season Pass, tío. La extraña. La Sucubo. Pero el infierno es el infierno. De momento, lo único que necesitas saber. Voy a echarme un Valorant estás jugando al Valorant campeón antes? Hostia, pensé que estaba jugando al Valorant Yo Valorant hoy no sé, la verdad Creo que no, o sea, no, no meteré Y Me pegaré una orilla por lo menos jugando al... O más ya. Porque este juego tiene seis horas Nada, no tenía ganas, a ver, es normal campeón Con lo desmotivante que es, madre mía y, y Panthero, tío, el Overwatch y el valoran están ahora mismo para abajo, tío. Madre, Madre mía. La partida que hoy subí de y fue de anoche. Empezó la partida y carrilé, pero es que para que veáis lo malo que eran los las peñas, tío. Madre mía. Eran malísimos Sí, bueno, si te.. Eh, si sí, te haces los tormentos. Los tormentos que son como un bonus, no algo Me están, eh, me están cogiendo counter de, de cámara por mí Nah, igual que cada vez que me pilla Diva, campeón Dos sí, sí, sí, las misiones en dos horas no acaban dos horas? ¿En serio? Yo solo vi a, a, a, a Pazos y a Soy Felipe, campeón Y luego, pero, vaya, mientras que editaba, o sea, escuchaba los temazos, ¿no? No, en cada misión, eh, cuando la acabas, en el menú hay tres misiones extras de hacer tal eh, cosa Eso lo hace rápido no, o sea, bueno, vamos a ver, yo supongo que, que estará simpático realmente por lo que estuve y tal, y a ti que te gustó también, a ver, los DOOM me gustan, es eh, más que obvio. Pasa que uf, DOOM está más explotado, coño, una burra, tengo todos los DOOM ahí en el, en el equipo, pa, o sea, que alguno que otro no lo podemos volver a rejugar, pero está pensando más bien, ya que estamos a 22, aunque el, el, el, el Death Space tío, es que sería muy denso, el Death Space tiene pila, o sea, creo que son 8 capítulos, o sea, por, es mucho, este juego eh, es mucho mejor que el DOOM. A ver, por la música, campeón, supongo. No sé por qué Me alegra tanto Revivir el momento En el que eh, vino eh, A por mí Pero es algo que Me están tronando en la partida Que todo retrasado Igual que ante la mía Campeón Cuatro tanques Madre mía Cuatro tanques coño En un arranque. Ahí está Ahí estamos Escucha su madre Eso, eso es la definición del juego. Pasa o que tiene demasiado intro, eh. Para mi gusto. Para darme la paga ya, Vámonos. No! no muere ellos. ¿eh? Vamos a darle un momento que no vea cómo. Me está dejando sordo. Me está dejando sordo, bro. O sea, darle ahí para abajo, churrita mía, madre mía. No vea, eh, solo contra 5, Dios mío eh, no me de, eh, eh, me, me, me, Solo me dejan Lo mío me pasa a mí, campeón Cada vez que juego tanque es ridículo Al mismo tiempo que, no sé, cómo puede llegar a suceder Eso siempre, en una partida clasificatoria No tiene sentido O por lo menos para mi gusto, claro Vale, ahora un poquito mejor, tío Sé que son temazos, pero me, me duelen los oídos Los ataques dentro del ritmo Hacen más daño Vale, bro Gracias, campeón, luego por eso me ha Haces más daño si le das justo cuando las flecas llegan al hueco vacío Al fin y al cabo de eso Así, va el ¿no? juego Claro, de timing O sea, es el timing, campeón Gracias por eso me ha Un juego de música Ni disparan eh, cuatro tíos y nadie dispara Pero es eso, eso es, el, es el puto overbath, tío Es ridículo, la verdad tanto... Y lo como el Valorant O sea, literal, ¿no? Los enemigos vulnerables Emitirán un brillo Pulsa R3, para Vale ah, El Doom Eso es muy Doom Dos ranques igual que el mío Coño, me he echado siete yo, campeón Siete me he echado yo Y, y vaya He ganado solo tres Es brutal, macho <ríe> Siete ranques. Vamos a darle Tío, como corre nano no corre al cuadrado Vale Sobran las palabras, nos comunicamos sin ella eh, Suena a amor a primera vista, ¿verdad? ¿Quién estará narrando toda esta partida? O sea, en plan, todo esto ¿Lo Escuchas, el universo tiene su propio ritmo Bueno, en realidad se trata de mi pulso Pero cuando eh, estoy con ella Nos fusionamos en, un, eh, en uno Su música es mi música y mi voz es su voz Supongo que es la espada, ¿no? Es la espada, sinceramente 100% si no saben jugar y eh, que no jueguen en ranking es mío Claro, es la cosa, campeón Ahora pronto, top daño, ¿Eh, con sombra, cojones De hecho, ya debería saberlo, de la espada no O sea, que es el primer mapa Que esto tiene dos horas El tiene dos horas Cuando lo hace 50 veces, ¿no? ¿Qué coño? El lobo, eh, que va a ser eh, en directa Arma principal eh, La verdad es que no me valía tener no entiendo esto. Seleccionar el infierno, bro. ¿Qué dices, bro? ¿Y cómo coño juego esa hora? Eh, Tiene dos horas cuando haces los timings perfectos y no mueres. Claro, ah, cuando te haces el juego 50 millones de veces. O sea, hasta ahí llego, pero hostia. Me trae información oculta, pero. ¿Y tú me dejas ir al infierno? Gracias. Paranoia. Brutal, macho. O sea, ya ves, dos horas. Sí, ojalá, <risa> tuviera dos horas. <risa> Literalmente. Madre mía. <risa> Madre. 51, ¿no? Batiendo la base lo mal que va el juego, o sea, en plan rollo... Ya me entendéis, va un poco mal, tío. Eso no mola ahí. No hace falta jugarlo más de una vez para lo training Claro Todo, todo el mundo al pro oh. eh, Sigue vivo What? Bueno en verdad eso la ha cagado No debería haberlo partido ahora ¿No salía el bicho gordo aquí? Sí, ¿no? Oh. A ver si ahora... ¿Qué coño estaban? Aquí. Me he rayado, digo, pero si sí deberían de haber salido. Eh... Molaría que saliera ya el bicho gordo, tío. ¿El bicho gordo cuando coño sale? ¿Y yo? No quiero desaprovechar la ulti Madre mía eh, por favor Que salgan, tío Necesito matarlo Oro con la ulti Su puta madre Bueno, ya no Vale, pull espada, gente Yo creo que no hace falta Ni la pistola Ni mierda, eh o sea, en plan, si después nos da una arma más guapa que esta Lo pillaremos En plan de cuerpo a cuerpo, claro Dura demasiado, eh Las la rondas de defender O sea, a ver, se hacen muy pesadas, la verdad Y eso que es el primer mapa, eh Cuidado ¿What? ¿Dónde está, tío? O sea, me he rayado, allí Me está marcando y digo, ¿qué cojones, bro? Oh no, otra vez esto Vamos a win nice. Un poco pesado la verdad Está guay, el concepto está guay Pero creo que no llega a cuajar del todo o está sea, el rollo Es diferente, lo hace, lo hace más monótono El gameplay que un Doom, por ejemplo y solo que, Es solo la primera fase Pero te puedes dar cuenta ya en el juego Como lo que flaquea ¿no? en, el, en dicho juego Ver fronte, eh, cojones. Horrible, campeón. puto overwap va, vamos. Como le sale de la polla. Vamos. Ay, que no me da tiempo a matar al concho su madre. De allí. Mejor. No. Bro, ¿qué queda? Vale. Ya casi nivel de 50 al pase. Uy. Como mete. El bicho gordo, tío, siempre, eh. Muy pesado, tío. Qué pesadilla, ¿eh? Los bichos esos son, vamos. Lo peorcito del early game, chaval. <risa> lo guapo en la música, bro eh, lo yo. Lo guapo en la música, los juegos son un poco como de aquella manera, ¿no? No está mal, pero es súper monótono. Es todo lo mismo. En plan, no tiene variación de gameplay. Eso está guapo y al mismo tiempo me disgusta, la verdad. Pensé que sería algo más chulo. Eso sí, el juego es, está todo guapo. Está guay, la verdad. Lo único que pienso que... Ya me entendéis O sea, le falta algo Le falta algo Literalmente O sea, lo del ritmo no me termina con este Encima eh, con Con eh, rodas tope Sí, eso está guay O sea, lo que más me mola es eso Bueno, más bien meta <risa> Podemos hacer la ulti Está guapo, pero me esperaba una cosa mucho más dinámica Y diferente, claro eh, Dura demasiado O sea, las rondas duran demasiado Es como cerrado también Eso, eso me, yo creo que es lo que me raya Que sea un juego sin, con limitaciones, ¿no? Estás limitado en todo momento Y yo creo que el truco es eso No cambiar nunca de, de arma O sea, en plan, jugar con la espada, punta espada. Os lo prometo, eh. ¿eh? Hola, gracias Maleta sea, ¿eh? y bueno, eh, que va a terminar el en... stream. Sí. sí, o sea, lo del.. Lo del juego de las ratas, básicamente campeón Panthero, tú por lo que dijo eh, en 6 es cierto. Tengo que comprarme la... la RAM de 32. Literal, macho. Es una esto Ey. ¿Veis? Aquí ya es monótono a punta pala. Hasta que te dan las duales Nada, campeón, sigue siendo un poco monótono. Lo mejor de 10 la música, pero el juego está bien, sí, pero tampoco es para tirar cohetes plan Pensaba que sería otra cosa. No algo tan básico. Sí, campeón, de hace nada. El maldito Hellracing. Racing o sea, de hace ten, do, dos meses aproximadamente. ¿Dónde está la vida, ello? Eh, ¿Y la vida? Wow. Lo mejor es por ahora. Está muy chulo, la verdad. O sea, está guay. Me pasa eso, veis eh, Se entorpece mucho, tío, el juego gráficamente tan me parece Este poquillo A ver, si el juego no se entorpeciese tanto En cuanto Bosses, tío, o sea, bichos De la zona estaría guay O sea, estaría mejor Tío, lo de la espada me parece denigrante, cabrón Y te lo que me ha quitado pues no poder sacar la espada, tío Es que, yo si le bajas todos los botones No saca la espada igualmente, para arriba, para abajo, para dónde Ahora, y yo de verdad, eh o sea, denigrante Me ha matado otra vez Denigrante lo de la espada Yo creo que eso es lo que no me convence del todo tampoco, tío Hombre, gracias, bro y... Lo de la espada se carga el juego completamente Vale, aquí nos quedamos antes, o sea Voy a guardar, tío Cuando me vea jodido Nah, ¿qué cojones voy a guardar? A tomar por culo También te obliga a hacerlo Un poco eso ¿Dónde salían ahora? Mierda, un behemoth, tío. Dios, media vida. Hermano, media vida, no me puede matar, gente. Dios. ¿Pero dónde va, tío? Eso no me parece justo, la verdad. O sea, este bicho ¿Dónde va, a ellos? Y no muere nunca. Eh, hola, puedes hacerlo, bro. Gracias. Y estos bichos son denigrantes ¿eh? al marchio de oponente, compadre. Bueno, no vea cómo tiene un suyo. Tío puta, eh. Vale, era aquí arriba ahora, ¿no? Eh. Bicho gordo, aquí. Mierda, la cagué, tío. Me muero. Uf, qué potra, chaval. Me muero, eh. Me muero, gente. Uf. Menos mal, eh. Menos mal, macho. Menos mal. Es que no está muy bien en plan, joder, macho. O sea, que lo entie... Se me acaba de quitar la ulti. Como no mata a esos dos bichos, muerto. No muere nunca porque eh, no le está haciendo daño. Aparte de la inmensa vida que tiene, pues sí. Ok. Eh, voy. cómo coño me llega a dar el otro. Oh. Vale, animación para pillar vida, si no Eh, animación, bro, gracias Uy, hijo de puta Dios Hermano Si sí me da eso, eh. Uh, yo ¡Hombre! ¡Tacho! ¡Cómo ¡Qué abuso, chiquillo! ¡Qué puto abuso, chaval! O sea, de por sí ya, en plan, early game, ¿sabes? Extraño, a que te conozco, te conozco hace mucho. Vamos a ver el boss. El primer boss. Una serpiente seguro. Serpiente del abismo Vale, bastante gracioso Rollo, eh... Rollo Warhammer esta K Los bosses siempre son el mismo ¿En serio eso? Ah, o sea, vale Son las estates y los... Ah, pero aquí no los puedo pegar No puedo pegarle Me muero Hijo de puta ¿Eh? Hermano, acabo, me acabo de tirar la ulti ahora para, para que se desaparezca, de verdad, me cago yo en tu puta madre Por eso me que de la reina del inframundo. Oh shit, Qué raro eso coño me está pegando? Claro, eh, entonces Claro, a ver, normal, fue un poco sin presupuesto En plan, tiene un buen R3, un R3 rating bueno, pero Vaya vale. Se quedaron cortos para hacer más personas, más bosses. Eh, Le quitaré más con la pistola. Pues sí, ¿no, no? Le quito muchísimo más con la escopeta ahí. ¿eh? O sea, literal. ¿Y eso? Me he dado cuenta Vale, tengo que irme a buscar vida Gente, no hay vida, ¿no? Me voy a morir igualmente No, no tengo más re. Así ah, allí Y yo, la puta espada, tío De verdad Que nunca aprenda a sacar la espada Eh, hola ¿Puedes pegarle ya? ¿Puedes Al puto que está el perro Madre, me han quitado vida Nada, es de locos ¿Qué cojones? No me jodas, en serio. Vaya. Pero, pero, ¿cómo puede estar tan rotos, tío? Va, espada. Necesito la espada. Bro, bro, no sale la espada, tío. Y yo que no sale la espada. No sale la espada, tío. Hermano, la espada. Me muero ahora. Uf. Qué mal rollo eso de la espada. yo nunca sale, tío encima la cammaker esta está sigue viva porque coño sigue viva la maker y me suelta a mí al bicho este esto o sea... Ah, no me da bobo bro lo que te metes el maldito carapolla bro que salga ya tu reina vale toma huevo wow. sería guay que, que no sé tío amputasen miembros del bicho o algo para que sea más fácil no bueno más fácil es fácil Pazano. Dios, ¿y eso? Bro No me parece justo No me parece nada justo, cabrón Que me hayas ahí? Está ahí una mierda, tío Hombre, gracias, tío Chaval Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué hace? Y yo? Hermano, ¿eso qué es? ¿Qué me ha pegado? Vale, muerto, gente O sea, no me da vida En ningún momento Vale, busca vida Aunque creo que no hay en ningún lado, ¿sabes? Wow, mano bueno. Ah, o sea, que se ha quedado Stuker, soy gilipollas, tío Soy gilipollas, bro, soy gilipollas me había puesto aquí el juego fácil Ya está, fuera del stun Anda, la reviví La cagué, tío Como se hacer otra otra ronda entera Y eso Menos mal va vale, creo que me lo hago con un toque de vida No quiero hablar muy alto Madre mía Vale Tío, no sabía que se había quedado tuqueada Apareciendo derrotada No sabía que estabas tú tuque La muy perra Yo qué sé Es que, tío, ya me pone nervioso Básicamente que no pueda sacar la, el arma nunca bien O sea, en plan Pero nunca Jamás, ¿sabes? Puede sacar la espada a tiempo ¿A qué coño le he dado, bro? O sea, este está hecho entero, ¿no? La tona de reliquias Esto lo tengo que hacer ahora Que lo que ha dicho el lobo, ¿no? El siguiente nivel, me parece eh, El segundo, el mejor Esto, ¿no? Vale pues Vamos a hacer este de aquí Y ya eh, Nos piqueamos Y eso son los tormentos Lo que ha dicho Son las misiones secundarias, ¿no? Eso supongo que lo haremos ya Al final del juego Si sí, eso eh, bro, me dejas ir al infierno, hermano <risa> Ya te dije que volvería a cantar, eh <risa> Destruir ese fragmento <risa> del la ayudó a, eh, a la extraña <risa> ¿What? <risa> qué puto, eh, qué puto extraño, tío <risa> O sea, no sé, no sé qué coño le pasa <risa> a Twitch, tío no mucho por eso, So she called up the strongest devils to de her Now a council of war, más I mean, is not yet. We were still nobodies in hell's eyes. ¿Qué? Eh? Bottom line was they were dealing with something angry. Qué sí, criaturas que van detrás de ella. Before anything, judge wanted answers. la perra que montaba ahora la aparición increíble. La cammaker, tío, de este juego, ¿verdad? just so Ah, bueno, ahora cabrón lo dice, ¿no? Malakis. Hell 101. Lie, but don't lie to the judge. I <ríe> gotta <Váyatela>. be <ríe> done for that. Then again, this Joker here, well, let's just say somewhere a village was missing their idiot. Alguno entonces quedó sin su La puta calavera es el mal. Imagínate hacer ese juego con la calavera, chica la paranoia. O sea, cuando ustedes cheta, mira. Eh, Vamos a darle ellos. Si no, no vea. Eh, pienso que tiene demasiado texto. <risa> Pasé eh, full gráfico Warhammer 40k cuando salen. Eh, no está mal, pero demasiado. maní. Demasiado. Los hierroferrantes ferrantes son hechizados de infernal. Y que tienen como objetivo eh, hacer, eh, hacer que la cojones, tío. Vale, eh, Stigia. Vamos a darle. <coughs> Siguiente mapilla. Me conozco así como con la palma de, de mi mano. Aunque ojalá pudiera decir lo contrario. Te mato. Ey. Mi puta espada, hermano, ¿dónde está? Dámela la A todos los botones hay que dar, compadre, no vea. Debería haber una forma de hacer A bloquear, tío Y no la hay en el juego, eso no me mola No hay bloqueos, tío O sea, pensé que serían otros bichos Pero no lo son, son los mismos Eh, pero tú, ¿qué qué ¿Qué ¿Qué es? Aparta, mierda apareciendo más eh. eh, me ha salido un bombardero o qué? no no voy, a, no voy a tirarla todavía el panecencia flipa no veas sé si tienes años ellos el sigue viviendo ellos o sea hace música al día de hoy no me lo creo O han metido una reciclada, ¿no? Yo creo que sí ¿Por qué coño volaba ese bicho? Vale, me aburro ya Detener la puta ulti ¿No se vale ¿eh? Pues más o menos Vamos rápido, gente. Tengo la ulti en breve, ¿no? Bueno, matando a estos sí. Un poco el juego está hecho para partirte los gatillos, ¿eh? También voy a decirlo. plan gatillos, ¿sabes? ¿eh? ¿Y más peña o qué? ¿Adelante o qué coño pasa? Ok Oh, las ganas, ¿no? Las duales What? Dios, me ha reventado igualmente, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en el centro, tío? Y mi espada, yo voy a morirme, tío Uf Paranoia ¿Qué coño es, tío Ah, que es malo No entiendo ¿Qué es eso? Una copia mía Eh, hola Esa es la vida especial eh, De la global O sea, que era una copia mía Qué gracioso Eh, tengo que matarlo para pillar vida Gente, ¿qué cojones, tío? Por la puta mierda de que no tengo la espada Joder, macho De verdad que tiene muchos fallos el juego O sea, no me mola eso, ya lo he dicho No me mola para nada, macho Que hagan estas cagadas Madre mía, es hora mío ya Lo odio, eh, ellos, sacho Bro, de gratis, ¿sabes? Es que me ha quitado, o sea, casi me muero En plan, a ver, es un juego fácil No me gustaría morir en ningún puto momento lo que lo hace difícil es El que no te enteras ni de mierda ¿Qué pasa en el juego? Y que no pegas culatazos tampoco ¿Es esa luz? Las pistolas facilitan mucho las cosas en el juego Muchísimo diría yo o sea, la escopeta no está mal Pero no, si te, si te tú cómo metes con esto eh, Lo malo es que no puedo hacer el, el damage En plan, ya me entendéis, eso No puedo hacer eso Rollo, me voy corriendo cuando me, me vaya a morir Siento no comentar tanto Pero es que tampoco tiene mucho que comentar al juego. O sea, en plan, es que te parte el cerebro la música Ya está Supongo que esa es la gracia del gameplay Que acabes con dolor de cabeza, supongo Vale, me puedes dar vida O sea, bro Nada, es que debería matar con la pistola O sea, con la espada Ya está, hecho, ¿no? Creo, ¿no? Hostia, ¿en serio? Un man in de esos Casi me revienta, bro Tengo la ulti Voy a tener que darle al... A ver si sí me deja un rato Vale, nice Pueden hacerlo eh, sin terminar para la apuesta No me deja campeón mando, no sé por qué Le di al R3 y no me deja Por eso te digo campeón luego Se me dificulta ahora, ahora puedo morir al instante Tengo un toque Si ¿Sí puede Claro campeón, intentaré eh, Pero tiene que tener justo tiempo Claro Necesito vida, tío Uf. Vida, allí Os oh, imagina que me muero por daño caída ¡Hala! Un Grelling, O sea, un gnomo Vale ¿Dónde coño estás? ¿Qué hace? Un gnomo aquí, tío Es un chamán no Que sale de World Warcraft, compadre, no vea, no ¿Con tuyo Con una frama, no Ah, que te potas Ah, vale, este es, el es un Kazulu. ¿En serio casi me mata? Quítate ello, hermano Me puedes dejar poner Es que tío, la madre Que le trajo por coño, chaval A ver, R3 No deja, no deja Sale más rentable matarlo y no morimos. Un niño eh, en, el, en mi equipo que se llama eh, Kipro Keep, eh, Gamer Madre mía, Keep o Va ma eh, a matarlo campeón Qué asco de niños así Putos basura, tío Típico niño promedio del puto Overwatch. O sea, y del Valorant, claro. <risa> Tengo que quitarme del medio al maldito Goldo. ¿Nicolás salió ya? De, tra de trabajar no, de del turno, claro. Eh.. What? Worth it? Tío, qué pesado, hermano. Eh. Creo que eres el puto personaje del juego más pesado de todo, bro. Eh, Podemos terminar ya esta parte, ¿eh? Mamá no huevo. ¿Por qué no le da el cristal? Gracias. Nada, sigo pensando que la puta espada lo más guapo, pero no hace nada, tío. Perfecto. Perfecto. Mamá huevo. Qué pesado, son esos bichos. Son muy pesados, tío. Más que hay a la patada. ¿sabes? 300 bichos de esos. ¿Dónde está, ¿eh? En el medio sale el bemo. Ah, no. no es uno normal. ¿Qué coño? What? ¿Me ha quitado daño la, la hoguera o que, cómo va eso? Oh. Mierda, ha fallado, tío. Cuando ha acabado, o sea, demasiado, tío. Vale, le voy a meter básicamente todas las balas a eso va Me muero Putada, bro ¿Y la vida? ¿No había aquí una? Eh. Pensé que había aquí vida Bueno, va a ser un poco de, de espada, gente Y yo no me deja sacar la espada, la madre que le parió Y yo déjame sacar la espada ahora Es que necesito hacer esto, gente Para pillar vida, no, me muero Uf, que otra. Nada, la espada es lo mejor, gente, ya está, se acabó porque me, de, me, permite, me permite drenar vida si la hago el R3, muchachos. O sea, aunque estén guapas las duales, no me permite jugar con las duales siempre. Ahí. de ahí. Además, que yo relleno no puedo también decirlo, ¿eh? o sea... guapo, pero es demasiado monótono sigo pensándolo es que me quería que iba a ser algo más apoteósico la verdad, el juego y lo que, con lo que ha dicho Yalilo que siempre es el mismo voz, ya me deja claro la falta de presupuesto del juego para terminarlo ¿me dejas o qué bro? ¿ni nadie? no me lo creo ¿dónde está? tanta vida para nada, no tiene sentido y eso sí que no tiene sentido, vamos. Ah, ok. No quiero tirar mi urti con esto, eh. Vale, tengo, necesito la... No, esto no. Y, la... y yo la espada. Perro, sácame la espada. Tío, ya la he cagado. He tirado hasta... Anda, anda que le den por culo, chaval. Paso de hacer el, el combo si sé que no se puede. Ah, es solo con la pistola. Entiendo. ¿Pelearé aquí, gente? De locos, ¿no? No me apanete, que he cambiado está ellos, chiquillo. Ah, mira, la dama, por fin, ellos, sí. Por fin. Está muy raro, ¿sabes cómo le tienes que dar al R3? ¿Qué ¿Coño me ha pegado, bro? No, el bicho verde no Es brutal, ¿eh? Ese bicho verde ¿Vendrá para acá? Sí, ¿no? Qué pregunta tan tonta Vale, si me mata, tío O sea, ridículo Pues no podemos poner a pava, coño Qué abuso! que abuso, tío! Que abuso, chaval! ¡Y yo mi espada, por favor, me la pone! ¡Y yo que no se pone! No ve, Prefiero subirlo de la espada, o sea, que está más roto. Me gusta más pegar con la espada. Logro desbloqueado. ¡Las caronte! Por 16, ¿eh? a todas coño puedo matarlos a más pensé que habían terminado dónde están ¡Oh, hostia es el, el maldito bastardo este vamos a darle hostia me he equivocado mierda por fin gente ya nos vemos Vale, vas a dar nomás con estas tres armas. O sea, la calavera es que la descarto. Creo que es pura tres tío. Rollo, solo full lore, tío. Están guapos los escenarios, la verdad, tan chulo. Vamos a darle otra vez, ¿no? Otra, otro final ball, pero como ha hecho el level el mismo, ¿no? En diferentes escenarios ya estaría. Extraña. O sea, eh, desafiarme. Eh, una vez más, ha perdido la cabeza. De, eh, de, es lo mismo, tío. Bueno, ahora ha cambiado los colores, por lo menos. O sea, literalmente. Va, bro, ahora estoy roto con esto. Hola, ¿y eso? O sea, que me, va, me va a reventar el suelo o algo así. Tenemos que tener bien claro dónde está la vida, tío. Volaría a pegarle con la espada a toa, ¿eh? Me fliparía una puta barbaridad. No vean si todos han dado que comer no ¿no? ¿Y eso? Señora. Canmaker. Deja de fumarse canelones. Canmaker. Dios, Dios, Dios. Dios. Epilepsia, gente. Epilepsia total. No vean cómo mete. O sea, mete y no mete porque no le estaba dando, creo yo. O sea, ¿eh? Vamos a pillar eso por 16. ¿Dónde está, coño? No la veía. ¿Qué me está pegando? O sea, tenemos que arrimo de la batería todo rato. Está gracioso el, el concepto en sí, está gracioso. Pero me parece una locura, tío Bro, sale o qué? Ah, vale, ronda de bichito. Joder, hay un puto bicho de eso Bro, desbalanceado, ¿no? La verdad no me voy a gastar la ulti ni de coña, ¿eh? ¿Cómo me ha dado? ¿20? Vale, necesito esto Vamos a ver si me deja un poco... Coño, no me he dejado de darle al R3, estoy ahí dándole a todas. Vale, por fin. Coño, me rayo con mi copia ahí. La espada sería la polla, ¿eh? Pero la cosa es tan que no, no sé sacar Ahí eh, Yo la espada, ¿sabes? Qué, qué raro, coño. No sale, tío. Hostia. que me da. ¿no? La espada, por favor, saca la, bro. Sa y yo, es rarísimo para sacar la espada, tío. De verdad os lo juro, ¿eh? Pero es que no sale, campeón ¿Ves? Incluso aún así me ha costado No es coña, ¿eh? Oye, con coña. Súper extraño ¿No le quitas nada? O sea, está hecho para que te lo, ma lo mates a pistola Vale, bro Ok, te pillo hay copy Joder, a pistola le quitas un huevo Gracias, campeón, luego o sea, que me raya que sea así de, de esta manera O sea, bueno, le estoy pegando con todo lo que pueda, o ¿sabes? Me mola pegarle a porrazos, tío. O sea, Dios. Tío, ahí sí que la ha molado pegarme porrazos. O sea, me ha reventado, chaval. Vale, pito. Oh, estás tuneada. Joder, macho. Otra vez me ha pasado lo mismo. Joder, encima no lo aprovecho, ¿no? Vaya tela. Qué desmotivación eso. No se identifica de alguna manera. ¿Y yo? No puede ser. Nada, que está para esto, compadre. No vea, a ellos. Puedes matarlo, tío. A ver, muero, gente. A ver, si le hago el R3 a este, quizás no Hostia, que no veo, cabrón De más vida, allí, allí, allí No quiero, no quiero desperdiciarla, no No Hermano, me has estafado, tío No me has dado, hijo puta La primera vez que muero, o ¿sabes? flipa Será estafa, ellos El chico, el, el chico le estafazo me ha pegado, vamos He llegado, vamos O sea, he llegado a, a que no me dé ella como, como tenga la ulti te vas a cagar, perra Te vas a cagar, perra CamMaker, de mierda Ahora No le quita nada Igualmente no le quita una mierda Porque le quita tampoco, tío ¿No? no comprendo, no comprendo el lore, tío O sea, no comprendo ese lore de que no le quites nada de ningún. O menos mal que partido. Ah, que no me da la vida Uf, Menos mal, macho En serio, no comprendo el lore, tío Y yo me muero no comprendo ese lore, de verdad, eh. Y yo la espada. No lo comprendo. Por favor, dale al r Necesito la vida, tío, con un tubo. Pa. Pues eso me ha salvado de morirme, eh. O sea, realmente. Quiero matarlo con la espada. ¿Por qué? Porque puedo. Joder, puta. Están las pistolas, tío. Espadas, es para no cobardes. No veas si tiene vida el bicho. Anda, ver, alma condenada. Que pongan la pinga. ¿Eh? Vale, facilito Yo Hostia, que había más, ¿eh? De lo que parecía Necesito vida, gente No ¡Oh! Hermano, R3 No me jodas, voy a morirme Hermano, un poco estafante ¿eh? Me estoy empezando a sentir estafado, tío Gaya. Chaval. ¿Estás pues hablando, coño? Coño, que no le hace nada, gente. Media hora para quitarle un filo de vida. Chaval. Despillando el timing, eh. Y se pira. Por favor, hijo. Todo por cagarla y no pegarle cuando lo atune, eh, macho. Madre, ¿eh? Y yo y yo, más ¿me tameado ¿quieres eso. Vale, ¿dónde está el bichito, tío? Me el bichito. Mierda. No hay más. No le hace nada. Vale. Estás tuneada, bro. Vaya locura. Qué cambiado está, tío, el enter de Dagon, compadre. Qué cambiado está, tío, el enter de Dragon, eh, gente. Va, a tiempo, ¿no? Bro, ¿y si me sale los cojones más tarde con la espada? Con Porque puedo. Joder, punto Madre mía, tío, me ha, me ha costado tres spawns. Increíble. ¡Wow! Bueno, 3, 2, pero. ¡Y yo! Exagerado, ¿eh? Está muy mal hecho eso de que no, no tengas en ningún momento de regeneración de vida, ellos. ¿eh? O sea, a no ser que lo haga. Has conseguido los canes. O sea, sos es un arma nueva, ¿no? Supongo. Está worth it.